sean proyectos decorativos tipográficos la mejor en este pincel te añadirá mil ideas creativas en un segundo el trabajo empezó básicamente en photoshop quitándole el fondo creando una selección y luego colocando una máscara de capa dentro de Illustrator me voy al menú archivo voy a poner colocar la tengo la imagen en el escritorio voy a quitar la opción que dice enlazar clic en colocar con clic y arrastrar lo voy a colocar dentro del documento de Illustrator ahora vamos a abrir el panel de pinceles y lo voy a insertar con clic y arrastrar lo voy a soltar elegiré la opción que dice pincel de dispersión y clic en ok en esta ventana que se te acaba de desplegar simplemente vas a dar clic en ok con el objeto seleccionado lo vamos a borrar de la mesa de trabajo y ahora voy a dibujar un cuadrado un rectángulo un círculo lo que tú quieras y con un clic vas a colocar esa imagen sobre el pincel me voy a, ir a la página 2 para colocarlo sobre un texto seleccionándolo te vas a ir al panel de apariencia si no lo encuentras en la parte derecha te vas a ventana y vas a colocar apariencia la primera apariencia que vamos a crear es la de relleno la que está aquí en la mitad y en relleno voy a elegir un color un azul puede ser ahora en trazo voy a cambiar a otro color si te das cuenta aquí en trazo está seleccionado me voy aquí al panel de pinceles y voy a dar un clic para activar el pincel que acabaste de crear pero eso se ve realmente fatal Vamos a hacer lo siguiente, doble clic, o lo voy a mover un poquito, aquí, doble clic en el panel de pinceles, voy a activar la opción de previsualizar y ahora aquí le puedo bajar un poco más el tamaño, puedo cambiar el espaciado, la dispersión o la rotación como quieras dejarlo. Yo le voy a dejar ahí los valores que vienen por defecto, voy a dar clic en OK, aplicar a los trazos, me voy en este momento al panel de apariencias y la apariencia superior que viene a ser el trazo. Desde la parte o desde la zona azul, clic y arrastrar para colocarla debajo del relleno para que se pueda ver bien nuestro efecto. Es hora de probar esta mejora. Déjanos tu comentario, suscríbete a mi canal y compártela con tus amigos.